Hola, soy Arme y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo algo nuevo. Esta velita que la convertiré en esta otra. Bien, ponemos parafina de 56 a fundir. Echar otra. Así. Eh, tenemos crayola en color blanco. Tenemos eh, mecha ya encerada estos jalitos para la mecha, soportes para la mecha. Y oro en polvo. Y tendremos este molde de, de cactus con el que haré los tres cactus. Y la vela inicial. Que le quitamos la parafina. Que ya reutilizaré en otro vídeo y os lo mostraré. Y vamos a limpiar la cajita. Ya traemos la, la cajita la bandejita limpia. Tenemos la cera también fundida. Y antes de nada, lo que vamos a hacer es poner las mechas. Vamos a ponerle tres mechas a esta bandejita. Voy a separar un poquito de cera de esta que he fundido. Que al final he utilizado las tres pastillas. Para añadirle el color oro. Se vende ya así, eh, en botecitos Y ahora veréis cómo es por dentro Así es dorado Te lo, eh, Esto lo venden así para teñir la cera Es como una especie de mica En eh, dorado, ya veis que con la parafina de 56 no se mezcla muy bien, le cuesta si empleáramos eh, Cera de soja O cera de palma O cera de coco Pues sí, ya se mezclaría mejor Pero yo he querido hacerlo con parafina Vamos a mezclarlo Todo lo que podamos Aunque parezca que quede en la superficie el oro No, eh, abajo también, ah, también hay Voy a añadirle un trocito De, de crayola blanca este poquitito, para ese poquito de cera, para darle el color de fondo y no se vea mucha diferencia a la hora de hacer los cactus entre la zona dorada y la zona blanca así, ah, parece que no, se, que no se mezcla pero sí se mezcla, eh, os lo aseguro así más o menos Que coja un poquito de... De calor... Eh, eh, os recuerdo, yo la, toda la parafina la, la suelo calentar al baño María... Vamos a añadirle un poquito más de oro... Así... Bueno, el oro este te lo venden en tiendas de manualidades... Eh, eh, también... Online, en un montón de sitios lo podéis conseguir. Vamos a echarle verter un poquito, solo que es la parte de arriba de la cabecita del cactus. Así. Y separamos. Ahora, mientras va enfriando un poquito esa cera, le añado al resto de la, de la cera fundida, la media crayola, la que tenemos aquí. Bueno, un tercio de una entera. Así removemos Ya veis que rápido coge el, se deshace la crayola y coge la parafina el color blanquito Cogemos la mecha, mecha parafinada en esta ocasión Vamos a cortar pues lo alto, un poquito más de lo alto del cactus Para poder pasar bien el cactus por la mecha Y tres mechitas, así más o menos Y una tercera Así Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, primero voy a tapar el, el oro No vaya a ser que me caiga Y, y la lié aquí Así tapadito mejor Ahora vamos a ponerle A las mechas Los ojalitos, las bases metálicas Sabéis, ponemos así y aprecha, apretamos muy poquito en el saliente de metálico muy poquito para que no se nos eh, deforme la base el siguiente ahí así bien y la última mecha Bien, los materiales que empleo aquí. A ver, la cera, podéis conseguirlo en ferreterías, eh, online, tiendas de de cerería, eh, anilina, la, la carayola, la carayola en librerías, en tiendas de manualidades, también. Tiene que ser eh, 100% cera, sin nada de plástico. Los ojalillos, pues... Tiendas especialidades de, especializadas en, en velas en materiales para velas eh, Sobre todo encontráis online Y bueno, yo la vi, la vela que tenía al principio Es una vela que tiene muchísimos años Que ya veis que está muy, muy deteriorada Y he preferido pues reutilizar el, la parte de abajo En un próximo tutorial eh, reutilizaré la acera que quedó que veáis que se puede reciclar no hay que tirar las cosas Porque sí Ahí la tercera mechita Que esté más o menos de entradas Bueno Si quisieres añadirle algún Aroma Ahora es el momento adecuado Antes de verter la cera Cuando ya está Líquida y con la anilina puesta Vamos a verter muy poquita cera Ahora como medio centímetro de altura un poquito más, así es aproximado, medio, medio centímetro eh no he querido eh, llenar el recipiente hasta arriba y ahora que ya he enfriado la, la capa de cera de, del cactus le vertemos el, la cera blanca ya con la crayola hasta arriba este. Este va a ser el, el cactus del medio. Eh, los otros dos cactus van a ser un poquito más bajos. Bien. No se ha enfriado de todo esta parafina del cactus. Así que ponemos una varilla. Para después poder pasar la mecha a través de ella. Bien. Quitamos el cactus del molde. Y con cuidadito vamos a pasar la mecha. resiste un poquito a ver otra vez así y apoyamos el el cactus sobre la cera que ya, ya está fría ahí lo colocamos más o menos así y listo ese es el primero eh, voy a hacer los otros dos y ya nos voy a aburrir con el mismo procedimiento Ya os lo enseñaré después Ya... Ya puestos en la bandejita Es lo mismo que con el primero Fundimos un poquito la... La parafina que tiene el oro Vertemos la parte superior del... Del cactus Allí, lo que va a ser la parte superior Así, más o menos Esperamos a que enfríe un poquito y a continuación le echamos la parafina blanca. El mismo paso que el primero. Ah, pondimos un poquito la blanca. Bueno, os digo, si, si aún no os, eh, os habéis suscrito, podéis suscribiros. Eh, darle al like para los algoritmos. Y hacerme comentarios, en zona de comentarios. Que siempre se agradecen. Ya veis que he montado los tres cactus. Le cortamos el exceso de mecha para dejarle solo un centímetro de mecha de altura. Y ahora nos falta el paso final. colocamos bien los cactus. Y vamos a rellenar un poquito más de parafina blanca la base. Para que se sujeten bien los cactus y no se caigan. Eh, no los llenamos de todo. ¿Por qué? Porque una vez que encendamos los cactus, van a ir soltando cera. Y no queremos que eso caiga, se caiga por fuera. Que se quede dentro del recipiente. Lo ponemos así que, que esté más estabilizado. Ahí, bien, bien. Y aquí tenéis el final. Lo que he quitado dentro de la bandejita. Y cómo ha quedado finalmente nuestra bandejita de cactus. Espero que os haya gustado, que me sigáis viendo, darle like si os ha gustado y muchas gracias y chao.